En cuanto al planchado, el consejo aquí es planchar la mayor cantidad de ropa posible en una sola sesión Aquí voy a hacer un ejemplo Este es el consumo de planchar, por ejemplo, una camisa en un día Supongamos que una persona se demora 15 minutos en hacer planchado de una prenda Sería el consumo de planchar 5 camisas en una sola tanda En este caso supongamos que uno se gastaría una hora